Soy maestra de una escuela pública de Rocha, del Uruguay, y me resultó muy interesante toda la propuesta de capacitaciones y sobre todo esa posibilidad de este encuentro con distintas escuelas de acá, de, de Argentina. Trabajar en Conciencia Activa ha sido todo un desafío, todo un trabajo en equipo y sobre todo la, la confirmación de que los sueños se hacen realidad. ¿Qué hago ahora con una posibilidad tan grande en mis manos? no? Entonces, bueno... Fue plantearlo en la escuela, luego plantearlo a los padres, de quienes recibí el apoyo impresionante. Nunca esperé un apoyo tan grande. Los padres se organizaron, comenzaron a trabajar juntos para lograr este objetivo y bueno, y hoy una escuela pública del de interior del Uruguay está acá, representada por una delegación de 77 personas dí la libertad a la gente de, de cómo podía ser para, para financiar el, el, el viaje, bueno, y hubo un grupo de padres que se reunió a trabajar juntos, ¿no? Entonces para eso hicieron diferentes eventos, este, rifas, eh, ventas de canelones, ventas de tortas fritas, sí. Este proyecto influyó en, en, en los niños, influyó en las familias, sí influyó en otros que han visto a través de nosotros la posibilidad de, de soñar, de proyectar y, y concretar juntos y ¿sí? trabajar juntos para lograr un objetivo común. El ser docente implica desafíos, implica cambiar actitudes, ¿sí? generar este, vínculos humanos y, bueno, y vínculos también con la naturaleza, sin duda. Podemos enviar un mensaje no solamente de curricular, sino un mensaje social.